Hola gente, espero que le estén pasando muy pero muy bien. El día de hoy tenemos un, un invitado que para mí es una persona, ya hemos hablado anteriormente, y es una persona con mucho carisma, eh, que conoce sobre todo el tema que vamos a hablar en esta, en esta pequeña charla. Eh, él es el, un asesor financiero certificado en Colombia, y pues... Eh, creo que es una persona que puede aportar mucho a este tema que hemos estado hablando sobre omega pro qué opina él eh, cuál es su criterio y pues básicamente eh, pues juan eh, es una persona que realmente conoce y sabe de lo que habla juan muy buenos días eh, espero que, que que estés súper bien y me gustaría que nos dieras una retrospectiva de qué, qué es lo que tú haces, a qué te dedicas y pues una presentación sencilla, ¿verdad? Rápida para que comencemos eh, con el tema. Listo, de acuerdo. Eh, Manuel, buenos días. Eh, un gusto estar eh, invitado hoy en, en, en este nuevo video que estás haciendo. Eh, bueno, mi nombre es Juan David Muñetón. Yo soy asesor certificado en mercado de valores desde el año 2019, actualmente trabajo en fiducias de inversión, he trabajado también con fondos de inversión en, en los fondos tradicionales de pensiones, también ellos manejan opciones de fondos de inversión, eh, de profesión soy administrador de empresas eh, y básicamente pues digamos que eso es lo que mi nivel profesional ahorita pues desarrollo. Perfectísimo, eh, uh -huh. como, como dicen en, en mi país, no es cualquier pelagatos <risa> <risa> Ahí vamos, ahí vamos, hay mucho que aprender, hay muchísimo más por aprender Juan, me gustaría eh, que nos comentaras, eh, uh -huh. ¿cuál fue tu primer contacto con Omega Pro? ¿Cómo te das cuenta que existe Omega Pro? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa primera información que te llegó...? ¿Qué fue lo que lo que te dijeron o cómo te diste cuenta de que, de que existía Omega Pro? Bueno, eh, una amiga mía desarrollaba el negocio de ya hace como unos 10 años. Y eh, me, me comentó que se había retirado y que quería mostrarme una nueva oportunidad de, de negocio. La escuché. Y pues cuando la escucho me comenta acerca de Omega Pro, lo que yo hice fue tomar nota, porque yo honestamente no lo había escuchado, eso fue en enero de este año, más o menos, enero, febrero. Tomé nota y empecé a investigar, empecé bien, a investigar bien, al respecto, de hecho ya encontré material tuyo, de otras personas, de videos, que me daban como unas pautas también ya de lo que de lo que es Omega Pro. Y me imagino que te asustaste con toda la información que, que lograste encontrar. Claro, claro. Y pues, eh, como te digo, eh, de todas formas, al trabajar en el medio, y se me hacía raro no haber escuchado de esta compañía, se me hacía raro que una compañía de inversiones no no la conociéramos pues porque en el medio en el que estoy generalmente uno conoce los principales fondos de inversión, ¿sí? comisionistas de bolsa, etcétera, entonces por eso se me hizo raro y, y sí pues ya empecé a mirar y me generó varias, varias alertas como para decidir no entrar en este negocio. No, no sé si te diste cuenta de que ya, de hecho el día de ayer acaban de multar a Angie y a Maya por estar promocionando eh, Omega Pro, no sé si viste la noticia, no recuerdo si te la pasé o no. No la he visto, pero pues, es de, de esperarte. Sí, mira, así sí. rápido, porque sí quería tocar este tema, súper, súper rápido, eh, dice Superfinanciera montó sí. al promotora de paquetes de trading de Omega Pro. Eh, tras más de un año de haberle ordenado suspender la promoción de paquetes de trading de Omega Pro en Colombia Sin que se acatara la orden la Superfinanciera impuso una multa de 40 millones Me imagino que son pesos colombianos uh -huh. a Angie Vanessa Pineda Pero aclaró que si en el transcurso de 10 días no cumple con el pago y acata la orden Se expone a más multas sucesivas por el mismo valor en su investigación, la superfinanciera estableció que Pineda Maya publicitó productos y servicios de la institución extranjera Omega Pro a residentes colombianos para la realización de operaciones propias del mercado de valores. Entonces, Juan, mi pregunta es... Eh, si una persona física expone... Ante otro, o sea, hace mercadeo o vende licencias de, de, de trading, eh, ¿realmente puede tener algún tipo de sanción? ¿O, claro o a que qué sí. se expone más bien? Sería la pregunta. ¿A qué se expone al estar haciendo este tipo de actividades? Claro que sí, Manuel Sí puede tener eh, sanciones, así como lo hizo la superintendencia. ¿Dónde las encontramos? Generalmente en el reglamento que establece la AMB que es AMB en Colombia es el autorregulador del mercado de valores de lo que yo te compartí a ti en eh, una cartilla resumida esta es una resumida pero la completa la se podemos descargar en la página de AMB oficial de Colombia eh, AMB nace en el 2006, básicamente es como la preocupación que existe de decir necesitamos que regulen todo lo que sea eh, captación para negocios de inversiones, ¿cierto? Uh -huh. De tal manera pues que eh, los inversionistas eh, estén bien asesorados, entonces por tal manera hay, ellos establecen eh, dentro de este reglamento cuáles son las multas a las que se expone una persona cuando hace una asesoría indebida o, por ejemplo, cuando no está certificado para realizar dicha asesoría. Entonces, por esa razón vemos la multa y la multa seguramente la vamos a encontrar en el reglamento de, de AMB. Perfecto. Me, eh, me imagino que justamente por esto son todos los cambios que están ocurriendo, de que no pueden mencionar palabras como asesor financiero... Como triplicación de ganancias Todo este tipo de cosas Viene, viene por ahí eh, eh, Exacto, mira que alguna vez Un amigo me compartió algo Muy interesante y me dijo eh, Que él había estudiado Algo de SARLAF. Iba a entrar a un banco, creo que era Sudamérica en su momento Y me dijo, vea que estoy estudiando eh, El sistema de Sarlaf, Y encontró Una frase muy buena que decía Lo que empieza ilegal jamás se puede legalizar o prácticamente uh -huh. nunca se puede legalizar, entonces eh, por más que ellos traten de utilizar un lenguaje diferente, eh, ya la operación del negocio como tal viene siendo algo que está ilegal, no es alegal como lo dice Juan Carlos Reynoso en sus videos, sino es ilegal sí porque él dice que no existe una regulación por ser un tema de internet, etcétera, etcétera. Pero ya vemos que sí le pueden a uno imponer multas, así como le pasó a la señora Maya Es decir, que sí existe una regulación. Él dice que los países están muy quedados, que para los países es nuevo, que los países van a empezar a sacar eh, normatividad y legislación para este tipo de actividades de, digitales, que ese es el, ese es la, el argumento para... Ellos, pues promocionar este tipo de negocios, decir que son negocios digitales, pero sí existe ya normatividad porque se necesita que una persona esté certificada para poder asesorar en un tema de inversiones. Y segundo, a lo que se expone una persona como Angie Amaya es a, a que, pues, ya eh, le abran una investigación por captación ilegal de recursos, captación ilegal de dinero. Sí, ya sería un tema, un tema más eh, judicial, digámoslo así totalmente Juan, totalmente una, una pregunta por ejemplo si si un, un, un networker como angie maya mm -hmm. o como cualquier otra persona de a pie quisiera regular, regularse quisiera eh, poder tener todas las certificaciones para dar asesoramiento financiero qué cosas debería de hacer o con quién debería eh, eh, eh, Prepararse, porque yo veo que Juan Carlos Reynoso tiene como una academia o tiene como un, unas eh, clases donde él supuestamente eh, capacita a las personas, ¿qué validez tiene ese tipo de asesoramiento? Que yo me imagino que no es nada, un, no es nada que tenga nada de valor, porque o sea te está capacitando la misma persona que promueve la estafa en este caso, entonces... Si realmente una persona quisiera capacitarse y tener los certificados, ¿con quién debería Manuel. ir? Listo Manuel, entonces la pregunta que me haces, pues básicamente, para certificarse, se lo hace únicamente ante la AMB. ¿Cómo se hace la certificación? No es solamente estudiar el manual o asistir a un curso, sino presentar un examen en el cual valide que tus conocimientos son los suficientes para que pues eh, seas asesor. Eso está en un 75% de aprobación del examen. Más o menos son... Cuando yo lo presenté en el año 2019 eran 150 preguntas en total. Bastante Ahorita, agregaron un... <risa> Ahorita agregaron un módulo adicional de asesoría. Entonces debe estar alrededor de unas 160, 170 preguntas. Eh, pues, ¿qué te comento, Manuel? Lo que él, él, él ni siquiera está certificado. He eh, escuchado videos y también eh, he escuchado a Juan Carlos Reynoso diciendo que van a empezar a hacer certificación, que van a empezar a capacitarlos, y siéndote muy honesto, es un curso de mucha dedicación, eh, lograr esta certificación es de un, una disciplina muy grande, una autonomía muy grande, para que uno lo logre pasar, porque pues las preguntas son complejas, te preguntan cosas que son realmente al pie de la letra, que la diferencia de las opciones de respuesta entre una y otra pueden variar solamente por una palabra y con eso te puedes confundir entonces tienes que memorizar mucho, mucho, mucho eh, el tema de regulación, de ética eh, eso es como lo, lo más complicado eh. entonces pues yo creería que lo que están haciendo ahí es eh, aprovecharse del desconocimiento de la gente porque mucha gente no sabe ni que existe este curso, ni dónde, dónde se da, quién realmente lo aprueba. Y por eso pues ellos dicen esas tonterías de, de que van a certificar, de que ellos van a capacitar, cuando ni siquiera ese señor está capacitado. Entonces <risa> es ridículo, es lo que es. Claro. Eh, mira Juan, yo eh, estuve haciéndole... Eh, a, a la gente de mi canal que me dejaran preguntas que quisieran hacer hacerte entonces sí. eh, no sé si, si pasamos a la sección sí claro que, que sí, interesante eso. a ver si la las respondemos claro mira hay hay un, hay un usuario que se llama inversor guisa que me pone hola manuel por favor pídele al asesor que explique bueno me pone dos puntos punto número uno, uh -huh. la diferencia entre riesgo en un negocio real y diseño piramidal a ver si las personas entienden el riesgo uh -huh. operativo en un ponzi, no existe a, meno que, a menos que hayan personas infinitas ok, listo, vale Mira, los, tepo, los tipos de riesgo que existen, cierto, existen eh, riesgos sistemáticos riesgos operativos entonces cuando hacemos un tema de inversiones eh, y nos hablan de riesgo, puede ser tanto de mi perfil de riesgo, al momento de invertir. Generalmente en Colombia los tres más importantes son conservador, moderado y mayor riesgo. ¿sí? ¿De qué consiste estos tipos de perfiles? Que eh, el tipo de activos en el cual está invirtiendo tienen unos comportamientos más agresivos en su curva de maduración de rentabilidad. Pues cuando hablamos de algo conservador nos están diciendo, hey, algo en lo que seguramente hay una rentabilidad, eh, por decirlo de alguna manera, que, que puede ser más eh, estable uh -huh. y que el riesgo o la volatilidad sea menor. Eso sería para algo conservador. Asimismo, pues el mismo eh, nombre nos va indicando, si inviertes en algo moderado, pues estamos hablando que eh, debe haber una diversificación, o seguramente una compos composición entre inversiones de renta fija y posiblemente de renta variable, como acciones, ¿sí? Perfectísimo. Y ya de mayor, de mayor riesgo, estamos hablando de acciones que la mayoría están en temas de, puede ser divisas como el dólar, por ejemplo, y acciones. ¿En qué tipo de acciones? Existen las acciones locales de entidades como, pues por ejemplo, vamos a hablar, acciones como Ecopetrol, Nutresa, Isa... Eh, la banca como lo puede ser acciones de Bancolombia de Vivienda a eh, Abebillas etcétera ¿Sí? Esa sería, uh -huh. el, el, cuando hablamos de inversiones de acciones prácticamente podemos decir que siempre estamos hablando de inversiones de mayor riesgo cuando nos están mostrando un portafolio de inversiones en acción entonces ¿cómo se escoge el riesgo ¿cómo perfila una a la persona generalmente es el horizonte de tiempo en el cuál va a invertir. Cuando alguien invierte a corto plazo, no podemos aconsejarle algo moderado ni mayor riesgo. ¿Corto plazo, corto para, plazo. Para, para ti, cuánto sería? Corto plazo estamos hablando hasta un año, promedio de, de cero meses a un año. ¿Sí? Correcto. Eso es corto plazo. Es una persona que generalmente necesita liquidez, tener disponibilidad del dinero. ¿Sí? Por lo cual necesitan que, aunque su rentabilidad no sea mucha, eh, pues sea eh, la disponibilidad del dinero, ¿sí? Correcto. Cuando ya hablamos de algo moderado, le recomendamos a un cliente inversiones de 1 a 3 años y mayor riesgo de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque así como los movimientos son más agresivos, tanto positivos como negativamente, es decir, un portafolio, por ejemplo, en dólares, eh, hace poquito aquí en Colombia y en la mayoría de países con la subida que se vio del dólar, pues básicamente los de uno que esos portafolios suben bastante, pero asimismo pueden en 15, 20 días volver a caer. Entonces, ¿qué les pide a uno de los clientes, en este caso, de este tipo de portafolios? Que tengan una proyección, un horizonte de, de, un, buen, de un buen periodo para dejar que madure esa rentabilidad. Porque esos movimientos necesitan lograr como una madurez, por lo mismo agresivos que son. Eso es en cuanto al perfil de riesgo pero el otro riesgo pues digamos en el que no vaya, eh, los riesgos operativos es que una persona ¿cierto? Eh, la, que opera eh, las transacciones de, de los portafolios cometa un error, eso puede pasar pero generalmente las en, los inversiones eh, okay. tienen ya muy, muy bien estructurados temas y avalados por la superfinanciera para evitar que en el riesgo operativo pues haya la menor probabilidad de que una persona pues un cliente cometa o oh, perdone llegue a tener pérdida sí por un riesgo sí. operativo y omega pero por no estar regulado estamos hablando de que el riesgo es total 100% de tu inversión está en riesgo porque es algo que no está regulado es decir que en el momento que haya una intervención legal o que decían cerrar una plataforma no hay nadie que nos responda y por eso la superfinanciera envió en su momento como tú lo recordaste ahorita eh, el alerta de no invertir en este tipo de negocios de prohibir a ciertas personas seguir difundiendo el negocio dado que pues la persona que invierte en este tipo de negocios está arriesgando su capital en un 100% Perfectísimo. No, y, y el simple hecho de uno ver, eh, o sea, el ROI, la, la, el interés que te van a dar por tu dinero al ser tan elevado, uno puede asumir básicamente que, que es algo que no es sostenible. Y aquí va mi pregunta, Juan, con respecto a este tema. En una inversión uh -huh. real, en una inversión este, que esté regulada, que tenga todos los permisos para funcionar, ¿cuánto sería el interés que yo ganaría en, en si yo pusiera mi dinero en una inre, inversión real para que lo comparemos con, con Omega Pro que está dando un 300% en 18 meses. Ok, mira, cuando hablamos de conservador, generalmente nos van a ofrecer portafolios en los que vemos que la rentabilidad promedio está alrededor de un 3, un 4% efectivo anual esos son promedios, porque recuerda que en, en inversión en la rentabilidad nunca es garantizada, ¿cierto? Correcto. Eh, a menos de que sea una alternativa cerrada de inversión, aprobada y avalada por la superfinanciera en la que me comprometo a responder por un mínimo de rentabilidad garantizada, o eh, eh, responder también porque no se afecte el capital, ¿cierto? Eso eso eso no aprueba, existe el poder garantizar la rentabilidad, pero solamente en portafolios es que la superfinanciera apruebe. En este caso, hablemos de portafolios tradicionales sin garantía de rentabilidad, pueden oscilar entre un 3 y un 4% en un portafolio conservador. Algo moderado, generalmente son portafolios que se comportan entre un 6, un 7, un 8% efectivo anual. ¿sí? Correcto. Cuando hablo de efectivo anual, es la famosa omega pero interés pues que según ellos es el truco con el que se están haciendo millonarios y cuando hablamos de un portafolio mayor riesgo, hemos visto portafolios que tienen rentabilidades superiores al 9, al 10 y, y mucho más que eso pero pues eh, digamos que aterrizando el perfil de inversión eso pues nos lleva a, a un cliente a que pues algo de mayor riesgo que se encuentra por el un 8 o 9, cumple las expectativas de acuerdo a un, al perfil perfectísimo Juan, aquí tengo otra pregunta que eh, que creo que ya hablamos un poco de, de, de este tema al principio de la, de la llamada que dice, si es verdad que la plataforma como Omega Pro son alegales, entre comillas y que las CNVs no deben o no pueden regularlas habiendo cientos de plataformas que operan en criptos ya reguladas ¿Qué hace Omega Pro diferente al resto? Ok, vale, digamos que... Eh, sí, volvemos a lo mismo. Si sí está la regulación, si sí existe, ¿cierto? Correcto. Eh, el, el decir que, que son alegales, que ellos no necesitan mm. regulación, es un argumento para que rápidamente las personas que van ingresando al negocio, como ellos tienen que volverse promotores del mismo... Utilicen estos mismos argumentos para decirle a las personas, hey, tranquilo, lo estoy invitando a un negocio que no necesita regulación, pero sí lo necesita de la Comisión Nacional de Valores. Eh, en el caso de nosotros, pues, ay, hablemos de Colombia la superfinanciera y es triste escuchar lo que lo que en algunos videos eh, publicaste, que Colombia so, es donde tienen la mayor cantidad de inversión, de inversionistas. Más del 60%, eh, de hecho. Omega Pro, exacto. Entonces, por eso pues también eh, es bueno aclararles a ellos, venga, la superfinanciera envía alerta, porque ante ellos no está regulado, ¿sí? No está regulado, por eso ellos envían alerta. Toda entidad que tenga un fin financiero o que ofrezca productos financieros tiene que primero estar eh, licenciado, regulado y avalado aquí por la, super, por la superintendencia financiera de Colombia. Perfectísimo, Juan. Uh -huh. eh, uh -huh. Vamos a ver, el tiempo se nos se nos, se nos hizo Pero corto. Va sí, sí, sí. <ríe> vamos vamos con eh, uh -huh. contrarreloj. Tanto tú como yo tenemos algunas cositas que hacer y como para cerrar y uh -huh. me gustaría que según tu opinión, según tu experiencia, eh, cómo puede hacer una persona para detectar un, una estafa Ponzi de este tipo. O sea, ¿cuáles son las los primeras alertas que debería encenderse cuando Omega Pro caiga y vengan otras porque esto va a seguir existiendo, ofreciendo cosas similares y la gente pueda llegar a pensar, a pesar de que Omega Pro caiga, que según mi criterio, Emanuel González, esto va a caer en cualquier momento, pero después van a seguir llegando. Entonces, ¿qué recomendaciones das o cómo puede una persona darse cuenta de que ¿De que otra compañía también puede hacer un, un, un esquema, Ponzi. Por esquema Ponzi? Listo, vale. Entonces, mira, el esquema Ponzi generalmente, o estafa, eh, ofrece algo digital, ¿cierto? Eh, no La mayoría de este tipo de negocios, no todos, pero hablo de una mayoría, no tienen sedes físicas en los lugares donde operan. Eh, el tipo de transacciones, eh, cuando... Cuando te ofrecen el ingreso, generalmente te dicen, mi líder o yo, te podemos transferir los dólares, bitcoins, monedas, como le quieran colocar el nombre, te transferimos los dólares digitales y tú nos das la plata en efectivo, en físico a nosotros, ¿sí? Correcto. Y generalmente no tienen un lugar o una entidad donde uno pueda consignar directamente a la compañía, como un banco, por ejemplo, que uno diga, bueno, no voy a consignar directamente a Omega Pro para que ellos me realmente me vendan de sus supuestas licencias. Entonces ahí ya empezamos a ver que es muy repetitivo el argumento que ellos usan de que mejor yo, yo te vendo de mis dólares. Eh, invitar gente, siempre hago estos tipos de negocios. Aunque casi yo siempre no, dicen que no es obligado, pero te meten en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, donde la charla siempre es meter gente, meter gente. Entonces, alguien que, in, que ingresa ah, sí. sin el afán de meter gente, al final, después de ver todas sus capacitaciones y todas sus charlas de Zoom, termina metiendo gente porque los convencen. Exacto. Entonces, ahí empieza el tema de, de las dos opciones. Siempre están las dos opciones diciendo inversionista solamente o eh, hacer red o hacer mercadeo en red o hacer eh, marketing ¿sí? eso es como muy parecido a lo que algunos marketing de nivel que sí existen, que son legales porque tienen un producto tienen eh, ese producto de valor ¿cierto? pero en este caso empezamos a ver la presión que hay de empezar a traer gente, invitar, invitar, invitar gente y los excelentes esquemas de comisiones te ofrecen porque tú invites gente y hagas red. Llegan a ser comisiones en las cuales, si una persona analítica empieza a revisar números, dice: Si tal persona mete 100 dólares, pero por esos 100 dólares a me dan una comisión. Es decir, que ya esa persona no está invirtiendo 100 dólares, porque esos 100 dólares están sacando para darme a mí una comisión. Están pero, saliendo los mismos, de, la, de la misma bolsa, todo, digamos. Exacto, lo mismo, el Centro dice uno. Salió de ahí para darme comisión a mí, sale ahí para darle comisión a mi líder, porque eso pagan varios nodos de inversión, o varios niveles. Entonces, uh -huh. el que yo invito, más el que le invita, más que el que le invita, el que me invita, y así, terminan buscando pues que todos ganen, y es donde uno se entra a preguntar, ok, si de esa plata que entró, 100 dólares, se repartieron 30 o hasta 40 dólares, para que ganara mi líder, para que ganara yo, para que ganara el que está más arriba entonces cuánto realmente tendrían que, que generar esa rentabilidad para cubrir eh, lo que están ofreciendo un 300% que es absurdo entonces esa es una que atraigamos gente eh, ahorita en el tema digital que hay muchas opciones que lo que tú estás viendo cuando ingresas a tu plataforma simplemente está programado tienen personas que se encargan de alimentar esa plataforma constantemente con el fin de hacer que te eh, aparezcan ganancias que aparezcan incentivos pero sí. si tú te das cuenta lo más fácil que siempre te van a proponer es vuelve a revender eso que te estás ganando ¿Sí? el Entonces, tema del interés compuesto que... de volver a meter las ganancias Exacto. Entonces te dicen, o reinvierte, digamos, si tú ya te ganaste 300 dólares en comisiones por, por meter gente, más tu franquicia te dio tanto en rentabilidad, pues haz lo posible por no salirte, sino reinviértelo o revéndelo, ¿sí? Entonces empezamos a ver que la más fácil para ellos es un movimiento de dinero digital, pero lo que tú estás haciendo es buscar captar dinero real, entonces mucho de este dinero eh, y lo he visto por las páginas de Facebook donde ofrecen tengo tengo USDs para vender eh, porque uno dice bueno y porque estas personas los tienen para vender y no es más fácil acaso cambiarlos o cobrarlos supuestamente como ellos dicen por el blockchain por la por la billetera y pasarlos a binance etcétera y entonces empiezan con el argumento de que les están cobrando mucho y que no sé qué. Entonces empezamos a ver que posiblemente, y lo más seguro, es que dentro de estas plataformas no haya dinero real y, y el que lo paguen pueda ser a cierta cantidad de personas solamente, pero siempre van a hacer énfasis ¿sí? a que ese dinero que se está viendo en la plataforma lo revendan, lo revendan. ¿Sí? no lo cobres, correcto. sino lo revendas no lo cobres directamente a la compañía sino revenderlo ¿por qué? porque seguramente el dinero real que va llegando a los líderes de organización hasta llegar a las cabezas, pues ellos seguramente ya se lo gastaron correcto no, no Eso Juan es... perfectísimo, y créame que aquí nos da de, alrededor de, podemos pasar todo el día hablando de esos temas y y creo que, que tú eres una persona que conoce mucho y sabe mucho de lo, de lo que está hablando y yo me siento como, como un alumno nada más escuchando, poniendo atención y la verdad es que a mí me gustaría mucho que mm. eh, a, hiciéramos una, una charla más extendida eh, claro a, sí. en otra ocasión y que la gente participe en este video que voy a, a colgar en, en mi canal. Que la gente pueda poner sus dudas Pueda poner qué preguntas Les, les quisieran hacer a, a Juan Ya que tenemos este contacto eh, Para en una futura charla Dedicarnos única y exclusivamente A responder preguntas No sé si te claro parece bien sí. la idea Claro que sí, Emanuel Claro que sí, pues ya para terminar eh, Quiero agradecerte Quiero agradecerte por los videos que has venido haciendo A las personas aquí en Colombia Que han hecho videos haciendo la alerta personas de otros países porque realmente eso es lo que hacen es que muchas personas se abstengan de este tipo de inversión sí. y, y realmente eso hace que se, se traten de informar mejor y no comer cuenta de todo lo que les dicen eh, yo creo que una de las cosas también más importantes Emanuel y eso es para la gente es siempre se nos van a meter por el lado de los sueños sí por el lado de nuestras de nuestras metas de, de esos deseos que todos tenemos de salir adelante por el lado emocional este de, por el lado emocional se nos meten este tipo de personas, de líderes y cuando tú escuchas las charlas de Juan Carlos Reynoso es una persona que generalmente te está diciendo que tú tienes que salir de tu zona de confort que tú tienes que mejorar, que tú tienes que superarte, que tú tienes que ser que tú tienes que tener, que tú tienes y que Omega es el camino por el cual eh, Vas a lograr esta libertad financiera. Y realmente les digo a las personas, ya los que están adentro, es difícil convencerlos porque este tipo de personas hacen que la gente caiga como en sectalismo, si ¿sí? se vuelvan sectarios de una, de una marca y no escuchen. Pero no, no se dejen meter por ese lado emocional porque realmente disfrutemos lo que nos ganamos con nuestros trabajos, estudiemos capacitémonos para poder ascender, para poder aspirar a más pero dinero fácil no hay el dinero no nace en los andenes dicen amigo. el dinero okay. no nace en los andenes, hay que trabajar, hay que capacitarse si queremos aspirar a más pero no, no nos dejemos enredar por este tipo de argumentos que utilizan estos charlatanes pues para finalmente terminar haciendo una mega estafa y, y, y lo que hicieron fue, fue utilizarnos por medio de la cebolla. Entonces, casi todos, casi todas las cabezas de, de este tipo de negocios son es unos buenos charlatanes que encuentran unos buenos argumentos para convencer gente y ponerlos a trabajar para ellos. No, mejor no lo hubiera dicho yo Juan, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, porque di yo sé que nos, nos costó lograr coordinar los dos horarios, el tuyo y el mío pero se pudo hacer y queda mucho trabajo por delante y creo que hay muchas claro que cosas sí. por hablar más adelante eh, y nuevamente muchísimas gracias por, por haber, haber participado en esta charla y aclarado todas las dudas que aclaramos en este momento y Repito, la claro. gente que quiera eh, dejar en los comentarios sus consultas, sus preguntas que quieran hacerle, en una próxima charla eh, estaremos con Juan ahí respondiendo. Y pues creo que eso es todo. <ríe> Juan. Gracias, Emanuel, por tu invitación. Gracias a ti. Nos vemos espero hasta la ojalá próxima. Podamos completar a poder encontrarnos a Un abrazo. <ríe> Chao, Juan. Chao.